Tras el pedido de Vladimir Peña, secretario de la Gobernación de Santa Cruz, de que el Ministerio de la Presidencia emita una nueva resolución por el campo gasífero de Incahuasi por el congelamiento de las regalías, desde el Tribunal Constitucional afirman que todos fallos de cumplimiento obligatorio, siendo nulo cualquier resolución de alguna instancia política. Lo único que nosotros podemos señalar de que cada uno de los fallos del Tribunal Constitucional eh, dentro de las distintas eh, acciones, demandas, consultas o resoluciones que se formulan, eh, se refieren a determinados casos concretos. ¿no? Pero en la generalidad, podríamos decir, en el marco del artículo 203 eh, de la eh, Constitución, las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional adquieren la calidad de irrevisabilidad. En la Constitución Política del Estado... En el artículo 410 está establecido el principio de jerarquía constitucional. ¿no? Y por lo tanto, eh, es a eso a lo que nos debemos eh, referir. El Tribunal Constitucional, por una demanda interpuesta por Chuquisaca, determinó paralizar el pago desde Galías de, de Incahuasi porque los límites entre Chuquisaca y Santa Cruz no están definidos. Toda la documentación que ha presentado Chuquisaca ha determinado que no están los límites claros. Entonces, mientras tanto, no se distribuye el platita, ha dicho el tribunal. Entonces, por ello, Chuquisaca va a defender esa sentencia constitucional donde tengamos que hacerlo. Y ningún recurso administrativo puede cambiar lo que el tribunal ya ha sacado como jurisprudencia. Y es así.